a ver, el SEO nos trae muchísimo tráfico y eso es in, indudable y en cuanto a pago definitivamente o sea, en redes sociales únicamente promocionamos, eh, cua, aparte de retargeting y cosas de ese estilo, cuando hay una promoción muy clara ese día pues nosotros jugamos mucho a oye, 24 horas de descuentos en no sé qué y lo apoyamos eh, desde historias de redes sociales hasta por ejemplo pillarte la portada de un medio de comunicación o cosas así para ese día generar de repente mucho boom. y esas cosas no funcionan bastante eh, pero lo que sería la mayor parte del peso es shopping sin duda, o sea en nuestro caso es, es salvaje. Eh, también porque nosotros hemos creído así, hemos sido un e-commerce que siempre que ha hecho marketing al día siguiente estamos viendo resultados transaccionales puros y duros. El año pasado por ejemplo sí que nos permitimos hacer una campaña de branding bastante chula en Italia, yo creo que tuvo efecto y está mejorando los números con una cosa muy emotiva, muy de deporte y de emoción y yo creo que por ahí ahora que queremos crecer más tiene que ir el camino, tenemos que ser la marca en la que piense la gente cuando piense en fútbol.